En un país con una tasa de cobertura de desempleo de cercano al 55%, la estacionalidad es un drama. Perder el trabajo en, en otoño eh, es un drama para, para muchas familias porque no hay cobertura para desempleo. La gente tiene que vivir también de, de septiembre a mayo. Parece que el Gobierno considera que se puede tomar un descanso en el ritmo de creación de 2.200 empleos al día cuando llega el otoño. Pero muchas familias tienen que vivir. Mire, le voy a dar otro dato del, del, del mes de noviembre. Récord en noviembre de contratos, 1.743.708. Yo casi no logro entender cómo se pueden firmar casi dos millones de contratos en un mes que baja el empleo. ¿Cómo se puede entender? Pues la forma de entenderlo quizás sean las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, que han convertido el mercado laboral español en un campo abonado para el empleo y los contratos basura. Habrá quien continúe hablando de las rigideces de nuestro mercado laboral, pero es que es en un mes, que, cuando vemos que se produce un récord de contrataciones y sube el paro, yo creo que lo que tenemos es un problema de demasiada flexibilidad en nuestro mercado laboral. Contratos clínex de usar y tirar, de rigidez nada, demasiada flexibilidad. Tenemos, además, un problema con los la OCDE nos ha dicho, nos dijo en julio que en España teníamos un problema con los salarios y que salarios demasiado bajos eran un lastre para el crecimiento de la economía y la creación de, de empleo. Usted dice, nos recuerda siempre que el Gobierno no pone los salarios, que lo hace la negociación colectiva de, de empresarios y de sindicatos. Seguramente, por eso, su reforma laboral de 2012 fue un torpedo a la línea de flotación de la negociación colectiva, favoreciendo que bajaran los salarios. Uno de cada cuatro euros en salarios se han esfumado estos años. No tenemos un modelo productivo que cree empleo de calidad, eh, teníamos el modelo del ladrillo que se ha esfumado y el Gobierno no ha hecho nada para crear otro, incluso ha zancadilleado el de las renovables. En España tenemos un mercado de trabajo estacional, ya lo ha dicho usted, pero que sumado a que el 90% de los contratos que se firman son temporales, nos da como resultado que de septiembre a mayo se, se, se destruye empleo. En España, cuando el otoño entra por la ventana, en, cuando llega el otoño, el empleo salta por la ventana. El empleo ha crecido, sin duda, pero si tomamos como referencia lo que ha crecido el PIB estos últimos años, estamos creando un empleo escaso y de malísima calidad. Contratos basura y sueldos basura.